Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 pre-sorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de la balota. Se recuerden que en los buques supergiros pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer sus recargas. Televidentes, En estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 5. Continuamos con el número 1 seguidamente con el número 4 y finalizamos con el número 6 Ganadores con el superpleno, cincuenta y uno ganadores con el pleno, uno cuarenta Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo en Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche